Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos el primer contacto con el DLC del perro que ha sacado de Hunter y a ver cómo se comporta el animal en, en la caza. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en el distrito Lighton para probar nuestro perro. Ahí lo ves. Le he puesto el nombre de perrete. Con los primáticos vemos una hembra. Vamos a ver otra hembra. Aquí vemos un macho y otro macho vamos a hacer el lance vemos allí otro animal Nada, una hembra de, de alce y a ver cómo se comporta nuestro nuestro perro vamos a ver 143 el otro no, no vemos la puntuación no me he fijado antes vamos a esperar si se calma a ver qué puntuación es Entiendo, para la segunda latas cogemos nuestro rifle ponemos a 300 metros la mira y uno y ha caído y otro sale corriendo vemos que está caído ahí y nada vamos a, a recoger nuestros animales lo llamamos para que se vaya con nosotros en esta ocasión los chicos del Hunter nos han puesto un perro san Humberto un perro belga, concretamente originario de, de las Erlenas, que es uno de los perros con, con mayores olfato que hay. Es de la familia de los sabuesos, pero no, no no llega a ser un sabueso, es una, una raza especial belga. Y bueno, nos vamos a dar la, la carrerita y a ver cómo se comporta nuestro nuestro animal. Lo acabo de, de coger, le he puesto un nombre, le he llamado Perrete, como podéis ver ahí. La verdad que vemos es un hombre simpático y vemos como siempre se nos mantiene a la izquierda nunca cuando vamos andando nunca se nos va a poner en el lado derecho siempre se va a mantener a la, a la izquierda y luego pues lo seguiremos lo iremos administrando poco a poco y tendremos que acariciarle jugar con él y según vayamos subiendo de nivel pues tendremos más opciones incluso darle comida o y otras cosas esta es la primera pieza que vamos a, a recoger vamos a buscar aquí a ver dónde estaba si podemos hacer el nuevo escuchamos allí nada, la hembra de alza que vimos vamos a ver dónde están ahí vemos las, las huellas que vimos antes nada, el perro no, no busca porque todavía no le hemos no le hemos dicho que busque el rastro Luego ya veréis la, las opciones que hay cuando demos la tecla B, en este caso en el juego de, de PC, ya en, en Xbox y... O bien la Play, ya no sé cuál será el, el botón a utilizar. Seguimos escuchando la llamada de advertencia de la, de la hembra de alce. Ya vemos la, la sangre. Vamos a ver. Vemos allí el animal, pero bueno vamos a ver que se lo rastree a ver nos labra vemos como lo huele y se dirige hacia hacia el primer ciervo luego veremos tenemos el segundo a ver miren se nos queda diciendo oye que ya lo ha encontrado lo llamamos vamos a, a sentarlo para poder acariciarlo se nos sienta y ahora nos tenemos que girar para poderlo no, bueno vamos a recogerlo ya este para caliciarlo tenemos que que sentarlo y acercarnos de frente para poder interactuar con él la verdad es que la primera vez que salgo y, y al principio me, me va a costar vamos a ver No vez si hacemos una, una caricia, que simpático es la, la carita que nos pone Vamos a, a seguir buscando el otro animal, a ver si encontramos el rastro y hacemos que lo que lo encuentre. Escuchamos allí otro alce, que me imagino que será una hembra, esta es una hembra de ciervo. De Vamos a ver si, si conseguimos encontrar el rastro de la sangre del macho a que disparamos y hacemos que, que perrete vaya, vaya por él. Vamos, vamos aquí otro Mira, este es el, el macho Vamos a decir que Que coja el rastro el bebé está intentando Buscar la sangre Vamos a ver Sigue buscando ya tiene aquí la sangre, ya a ver si la, la coge desde aquí yeah, ya va avanzando ya va delante de nuestro, moviendo el ramo, la verdad es que es simpático el animal, me gusta como lo, cómo lo han conseguido vamos a ver si hay más animales y si así vemos un, un macho, otro macho, tres, tres machos pero es tan, es tan largo así que vamos a centrarnos ahora a recoger nuestro animal que ya ya nos ha llamado el perro nos está esperando allí, nos llama diciendo eh, que ya lo ha encontrado felicítame. Cosa que, que haremos y ahora vamos a, a recoger nuestro nuestro ciervo sentarlo y acariciarlo un poquito para ganarnos la confianza ahora ver siéntate me cuesta todo bien. ahora, oh sí, muy bien muy bien perrete muy bien perrete, lo has hecho muy bien vamos a elogiarle con el silbido para que se ponga contento otra caricia, muy bien perrete lo estás haciendo muy bien Ya vamos a decir que se quede quieto. La verdad es que es que es obediente. No otra caricia anda, que te gusta. Como te gusta que te acaricie. Y continuamos cazando con perrete. Me he venido al alto de, de un puesto elevado. A ver si encontramos en las orillas de, de los lagos aquí la hito de algún animal. El perro lo tengo abajo esperando. Le He dicho que se quedará sentado vamos a ver no, pato tampoco hay mira ahí tenemos un, un WPT a un nivel 2 pero bueno, vamos vamos a hacer el lance Está una distancia aceptable cogemos nuestros 300 calibramos la distancia y <fazos> disparamos el animal ha batido vamos a bajar venga perrete vamos a buscarlo está tumbado como veis lo llamamos vamos perrete y vamos a, a recoger nuestro animal y luego intentaré hacer una una foto con él he visto que si lo dejas quieto y lo vas moviendo lo puedes lo puedes poner para, para la foto para que pose le damos que busque el rastro pero como no hay no hay sangre cerca nos dice que no que no cuesta ningún rastro quizás cuando tenga más más nivel lo pueda hacer seguimos avanzando vamos a correr un poquito el animal nos sigue no ves allá a la izquierda siempre nos, nos va a seguir nuestro nuestro perro ya lo vemos allí vamos a ver que a ver si puede rastrear desde aquí de la sangre vamos a buscar por los contornos no vemos nada no vemos nada por aquí al lado cuando veo al perro así ah, mira ahí lo... a ver dónde estás si sí, estaba al lado de, del animal vamos a hacer la foto, No, primero a acariciar un poquito, mira, siéntate, mira, acaba de subir de nivel el perrete, vamos a acariciarlo, muy bien, perrete, lo estás haciendo muy bien, la verdad que tiene una cara muy simpática, me encanta este perro, y la capa, vamos a moverlo, es como vi en un vídeo, que si lo arrastramos así, el animal se queda quitecito, y lo podemos poner, al lado de la pieza batida para hacer una, una foto Nos mira raro diciendo ¿Pero que está haciendo este tío conmigo? Pero bueno La verdad es que tiene acá muy simpática Venga un poquito más Que te ponga al lado para la foto Vamos Vamos un poquito más A ver Ahora Yo ya creo que ya está bien para la foto Para posar A ver mirando a cámara Vamos perrete, mira cámara y perfecto, una foto preciosa. La verdad que, que es una foto muy bonita. Cuando cogemos un animal de más de más puntuación será maravilloso. Una plata. Así que vamos a felicitarlo que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, muy bien, muy bien. Venga. Venga si Vamos así para darle estímulos y vamos a seguir buscando por el horizonte si vemos algún otro animal y si no nos iremos a, a otra zona de, de caza a ver qué encontramos. Vamos a ir andando, nos sigue el perrito a, a la izquierda, siempre se mantiene a nuestro paso, vamos a agacharnos, a ver si vemos algún otro animal por aquí, que es buena zona de, de ciervo de cola negra. Ya vimos un rastro de, de una, una hembra de alce Vamos a acercarnos Agachaditos Nuestro perro nos sigue siempre a la izquierda Desde luego Lo han conseguido muy bien De momento está enseñado Y continuamos cazando Vamos avanzando No vemos nada Cogeremos el, el, el llamador El reclamo Vamos, a ver si nos contesta alguno. El perro siempre a la izquierda nuestro. Seguimos avanzando. Mira si nos contesta, nos contesta un macho. No está muy, muy largo. Vamos a ver si lo vemos con los prismáticos. Seguimos avanzando, la verdad que el perro, por lo que he leído en los foros de, de Estados Unidos, no, no espanta a los animales, seguimos buscando, nos vamos a acercar a zona, esas zonas de los árboles que tenemos ahí, que es donde más o menos hemos escuchado el, la respuesta, llamamos otra vez, sí, lo tenemos enfrente, no está muy, muy largo, a ver si lo vemos ya cuando el animal tenga más nivel pues seguramente pueda pueda rastrear incluso espantar por lo que he podido ver pero bueno, de momento es la primera toma de contacto llamamos otra vez a ver si no contesta seguimos avanzando despacio Si nos contesta, está ya al ladito. Está ahí al ladito. Vamos a hacer el enlace con el arco. Vamos a cambiar la munición a 600 gramos. Y... No, esto es nada. Vamos a coger el arco. No te equivoques. pensar Que tienes un reclamo de ciervos. Ahora, reclamo correcto. Ya vamos otra vez. A ver si nos contesta, cogemos nuestro arco vamos avanzando despacito a ver si lo vemos, sí vamos despacito, despacito, ahí vemos las huellas, o sea que no, no andará lejos, quizá detrás de este abeto o pino lo que sea. Vamos a llamar otra vez. Ahí está, ahí está. Está muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. Vamos avanzando despacito. despacito. Sin hacer ruido, la verdad es que el perro no hace ruido ninguno. El perro se ha quedado quieto ahí atrás. Está en activo para que no, no nos molesten este lance. el bajito, pero bueno, vamos a hacer el lance con nuestro arco y la flecha de 600 gramos apuntamos con el telemetro y bien le hemos dado sale corriendo la verdad es que lo prefiero que ha caído ya pero vamos a llamar al perrete para que lo rastre si viene ya se lo ha puesto aquí al lado venga, vamos a ver si localiza la sangre sale corriendo, ya lo ha olido ya tiene el rastro huele la otra mancha de sangre y ya nos indica que que lo ha encontrado se nos queda al lado de la pieza vamos a felicitarle muy bien vamos a decir que se siente venga siéntate que te podamos hacer la caricia nos tenemos que poner de frente ahora ya podemos tocar la B y vamos a jugar un poquito con él. Dame la patita. Muy bien, perrete. eres un perro muy bueno. Vamos a ver. Vamos a calificar un poquito. Muy bien, campeón. Lo estás haciendo muy bien. Qué ojitos tienes. Y bueno, vamos a recoger... Nuestro animalito. Una plata. Un disparo perfecto de... Con la flecha. Y, y vamos a... Venga, no se nos ha tumbado el tapito. ¿Qué haces ahí? Venga, que hay que trabajar Vamos a cazar Venga, un silbido de elogio Nada, sigue cómodo Me, me costará acostumbrarme Mira, es una, una hembra Vamos a mirar con los prismáticos A ver si encontramos algo y si no venga vamos a llamarlo y continuamos ahí vemos un oso lo tenemos por la espalda vamos a ver si nos levanta por abatido sale corriendo y perrete venga vámonos Estás sin activo venga te llamamos para que vengas ya viene Vamos a hacer que nos que nos siga el rastro. Encontramos ya el rastro del impacto y le vamos a ordenar que que siga el rastro. Venga, rastrear. Vamos, Perrete. Venga, lo tienes ya olido. Vamos, campeón. Venga, lo tienes ya. Y ya sale corriendo, ya tiene un, un rastro claro. Sigue la sangre. La verdad, es que otro vídeo lo haré intentando quitar la, la mancha de sangre en la configuración a ver qué tal se porta. Y la verdad, es que ahí tenemos nuestro oso. No sé qué nivel se, sería porque he disparado en cuanto no lo, lo he visto. Vamos, tarrete. Vamos, muy bien. nada, lo voy a puesto un poquito obedecer. Venga, siéntate. Siéntate que te feliz y te felicite. Vaya, también te has puesto ahí del Venga, campeón. Muy bien, mira cómo saca la carita, Ay, qué cosa más rica, qué ojitos. Y bueno, vamos a recoger a nuestro oso u osa, que no sé lo que será. Mira, una hembra, una plata, muy buen disparo Y bueno, yo creo que, que por hoy como primer contacto no está mal Vamos a ver si vemos algún otro animal Y si no, pues ya... Seguiremos cazando en otra ocasión Y practicando con nuestro perro de, de San Humberto Venga, hemos llamado para que vayamos juntos Vamos bonito eh, no, no se asusta sí, se asusta un poquito Cuando nos ha se asusta ¿no? A ver Mira, <risa> se asusta un poquillo Poco a poco para que, que ir cogiendo la, la confianza Vamos a ver eh, Muy bien, un sirvido De muy bien Vamos a ver Siéntate eh, se nos sienta Vamos a, a Acariciarlo Venga, vamos a un poquito Dame la patita Muy bien, campeón, muy bien Eres un buen perro Vamos a ver, ¿qué hacemos ahora? Venga, vamos a perejelo un poquito Vamos, campeón, que lo has hecho muy bien Y vamos a ver si nos pone a llover No vemos nada por aquí Así que yo creo que